Hasta, bienvenidos sean señores aquí a la simulación 2016, de Canal 49. Dice. Este. Sermón en Águilas. Sunday Night Football. Este, vamos a ver cómo nos va. Dark suga. Dice. Defo merece estar en los Niners. Defo, defo. si sí, la neta yo no sé, nunca entendí por qué lo cortaron. Que les damos a Hasty, les damos a, a, a, a, a Kinlo, envuelto en el en, en traje de regalo. Les damos a... Uh, no sé, a... Que quieran y que nos regresen a Difo. Jimmy Garoppolo. F. Contreras 316. Dice. Los Colts dan pena. Los Jaguares con Doug Pedersen ya está. Jugando a algo a pesar de balqué Sí, a pesar de Valky. Pues es que yo siempre dije que Trevor Lawrence... Es el que tenía que haber llegado acá. No Gerardo. Y Dice. Y a McClinchay. Y a McClinchay. Sí, les damos aquí luego a McClinchay. Este, así muertos en, en el regalo. ¿Creen que Jazz rompa la maldición de Kelly Pues estaría muy cañón que llegaran los. Que llegaran los. ¿Cómo no se sé, llaman? llegaran los Colts y perdieran el Super Bowl. Imagínate tú eso. Llegan los broncos, no manches, vamos a tener que meter a Jimmy Garoppolo, porque como ustedes saben, pues ya es el titular, ¿no? Y no es que yo quiera, se nos no. Ahí está, mira. Gerardo Chu. dice, también y 100 mil dólares de regalo para que regresen a Buken Air? Sí, por Dark favor, Sugar. que me hagan ese dice, paro. Allen está en modo MVP, hay que ver si llega así a diciembre. Esperemos que sí. Vayan los tacos, ¿por qué hago eso? No si Allen está cañón, pero mira, primeras dos semanas. Siguen los delfines. Este juego, este juego contra los Dolphins va a estar bueno, eh. debo de decirlo. Que va a estar muy bueno porque los Dolphins. Gerardo Chu. Dice. Y unos tacos mexicanos y un pozole o lo que quieran. Gerardo. Y, les damos, Chiu, y, y hacemos dice, una cooperacha aparte. Unas caguamas también. Kilz. <risa> va. Dice. Les gustaría un SF versus Bills en el SB Estaría muy F. bueno Contreras 316 Dice Jazz Challenge está muy bien Muy bien, los Broncos están muy bien, son un equipazo Ya pintaban así desde años atrás Y han estado haciendo bien las cosas Creo que esa directiva sabe lo que está haciendo John Elway Obviamente es la mente maestra ahí Se ve que no nada más como coreback Sino como gerente general Ah no, perdón, estoy, me estoy confundiendo este, no me hagan caso. F. Contreras 316 este, La directiva de los, de los, de los videos lo están haciendo. Pero muy bien. me gusta neta, de los QB nuevos, me gusta más Justin Herbert. Justin Evert tiene, tiene, tiene herramientas, eh. Y perdieron ese contra los jefes, porque bueno, son los jefes, pero Justin Evert muy bien, muy. La neta, muy muy bien. No puede ser, ¿vean? Todavía se burló de mí, ¿vieron? Todavía se burló de mí, Williams. No, pues no, así no voy a poder hacer nada. Ay, me bloquearon. Dark Suga dice, Herbert será como un Dan Marino muy bueno, pero no creo que gane un SB. F. Contreras 316 pues el equipo no le ayuda Dice sus cargadores es mal Pierden franquicia. porque si coach punto punto es medio idiota Y no asegura los puntos <ríe> Sí, la neta Gerardo sí. Dice Hay que hacer cooperacha para darle las caguamas y la comida a lo Colts Por Wagner yo traigo un peso Estaría bien chido La neta sí estaría bien chido Tener a Bifo de regreso Imagínate eso Lo que le inyectaría esa defensa que de por sí ya está bien sólida No manches Y Davis Price, que también se nos lastimó. Me lleva. Vamos a ver si Jordan Mason este, lo puede hacer mejor. No, pues por, por ahí mérito. Primero y 10. Bien. Este, ¿qué les está diciendo? Yo quiero ver a los Bills contra los Dolphins esta, este fin de semana, ¿eh? Va a ser un juegazo, los, los delfines regresaron de 20, F. Contreras, 316. De, de desventaja contra... Es. Que Defo y Bossa juntos seguro desayunan almas de corebacks. Sí, lo, imagínate con Drake Jackson que lo está haciendo también bien. Ari Garms, entonces esa frontal sería una cosa que para qué te cuento. La neta. Tercera y seis, tercera y seis. Dark Suga dice Los Delfines iban perdiendo por 21 en el tercer cuarto. Y, y regresaron. Y el Tua se fue con 6 touchdowns. 4 no sé Amsterdam, yardas. Jackson y Boda. Es, Chulada. Eso. Chulada, hermano. Así, así, poco a poquito Ajá, casi Bien Hilms. Dice Y así como dejó a alguien que les gustaría para la OL Ay la pregunta, hermano. F. Contreras niños... 316. A me gustaría Bacari, el que está lastimado de los. De los de es los... que yo diría que los cuervos se cagaron. Se cagaron o se cegaron. Como que pensaban que ya tenían el juego. Y toma la barbón. ¡Oh! El primero y bien. Sí, el y el, el, el este tacle de los empacadores, sí, como no, con mucho gusto. ¡Touchdown, Kaljushche! Sí, señor, ya empatamos el game. Gerardo bueno, casi. dice... Por cierto, me acuerdo que un vez dijiste tu edad, tú di que tienes 25. No, oh, ¿por qué? A mí sí, yo Hasta orgullo, me da tener 43 años Y no verme de esa edad, está chido Gerardo No, todos mis amigos se ven bien ancianos Corta esto <ríe> para que la gente crea que tienes 25 <ríe> ¿Y Yo para qué quiero que, que crean ¿Quiénes? que tengo 25 dice, está chido así. Por cierto No vieron más movible a Garoppolo el domingo pasado Sí, pues ya Gerardo está sano Luchin. Ahorita por el dice, momento está sano yo te pregunto y me dices que 25. Así como Homero. A ver, señor Thompson. Usted es el señor Thompson. Pregúntame y digo que tengo 25 vas. F. Contreras 316. Ay, Dice. A mí me gustaría Terron Armstead, que era de Santos y ahora, ahora Delfines. Sí, ese también. Es bueno. no, ¿Sabes Sura. quién? Shaven Howard. Dice. Bueno, Jimmy no puede rentar su suerte Porque se rompe <risa> También Creo que Esa está buena ¿eh? La neta hay que decirlo Gerardo Dice Nomás para que te veas más joven Ya me veo chavo ¿O no? ¿Qué tal que yo 25 y dicen Pero en cada pata mi chavo o sea. Gerardo Dice ¿Qué edad tienes? 43 años hermanito, bien vividotes y bien y casi todos como fanático de los 49ers, casi todos. ¡Ay, eso qué! ¡Ah, no! Ah. Voy a creer eso. Silverbreak-mx Ya llegó mi coach. Dice, una saludazo, mi buen. Esta semana estoy seguro que se gana Bonnie Airs. Pues ojalá hermano, porque yo nomás no, mira. Más no le doy. Me hacen cada cosa. Me están haciendo cada cosa el día de hoy que ya. Gerardo Chu. Dice. Allá los cumpliste, me acuerdo que tenías 41 o 42. Y yo soy del 6 de agosto, hermano. Acabo de cumplir los 43. Dark Suga. Dice. Yo tengo 32 y dan desde los 5 años por una gorra de los Niners de campeón del 95. Qué chido carnal, la neta es que... Gilus. Dice... A los Niners es otra Pablo cosa. ya no le hagas caso a Chani y jejejeje da golpe de estado. silverbreak sí, mx Dice... Ya me aburrieron estos. Te sigo esperando para la revancha. Pues mira, ni siquiera puedo ganar aquí. Imagínate cómo te voy a retar, mano. ¿Con qué? con qué este, F. Contreras ¿con 316. Dice. Es cosa mía. mía. Contreras, F. Contreras 316. Mía. Dice. No pero cambia. siento que Madden casi no cambia cada año. Muy Gerardo pequeñas Chi. cosas, hermano. La Dice, más por el roster. Te falta poco para Edad Chile o sea 49. ¿Para edad qué? Te falta un poco para edad chi chila. ¿Cuál es la edad? Ah, la edad chida, sí, ya a los 49, no, yo ya estoy. A seis añitos. De los 49, no, ya estoy ruco. Pero estoy recontento. La neta, mi vida, anda chida. Ah, cómo los engaña. ¡Ay, eso qué! No puedo creer eso. ¡Garo, por lo que pasó, valedor? Dice, Pablito, tendrás escenario con tu grupo en la pre del Azteca. silverbreak MX. Dice, andas salado se me hace. Hoy sí, hoy no. Le doy, hoy no. No traigo con queso. Gerardo, dice, o sea tener 49 ahí si sí serías un fan 100% 49, sí, F Contreras es, 316, esa, esa me agrada, debo de dice, decirlo. te dieron una patada, un rodillazo de MMA, sí, eso, como eso más de ser ilegal. eso debería de ser ilegal, y, y penarse, Járralo, chica Dice ¿Qué pedo eso era castigo? Lo pateo el de Broncos Pues yo digo, pero no me lo marcaron Ya me estaba yo barriendo Y de repente le doy barrer Y, y se avienta, pues como ¿Cómo va a ser eso? Otra vez ese pase O sea, neta Que mando uno a uno a Mosley. ahí ya me cansaron. Ya me cansó el, el de Meco Ryans que no, no manda formaciones chidas. Gerardo Chip dice. Se pareció a la jugada de Antonio Brown cuando pateó a un vato en la cara cuando jugaba Brown en Steles. Ah, creo que sí me acuerdo de esa jugada. Dice, será señal que le estarán marcando rudeza innecesaria en capturas a Wilson. A lo mejor. Ay, ya. Qué chafas están viendo, neta. O sea, yo ataco y me frenan atrás, ellos atacan y si sí ganan la yarda, o sea, ¿qué cansa ¡Vamos! vaya, bien, corre. Si borrea guión bajo el bien. X, ya. dice, tal si sí jugará el domingo. Shanahan pues dijo que le sorprendería si no juega, ¿no? Pues yo creo que sí va a jugar, ahí está Ofanga, ¡Toma! Perro. Bien, Fanga, qué bestias está. ¿en qué bestia se está convirtiendo el señor Talano Fanga ¿Eh, Neta? Agradable sorpresa. Bien, vámonos, vámonos tendidos. Gerardo Chi dice. Alguna jugada criminal que recuerdes no importa a qué equipo le haya pasado. Silverbreak-MX. Una de, una de los rojas. Dice, que le Ufanga el pie igual a uno. Polamalu 2.0. Dark ¿Es, Suga. Es su clon, hermano. ¿Dice? ¿es deberían de jugar así los broncos, pero por lo visto está. Ah, no puede ser. Hasta los jaguares se ven mejor. Sí. Hilms De hecho, sí. Dice. Ufanga es el primer jugador entrenado por Polamalu que llega a la NFL. Sí, es el primer juego y trae toda su escuela, toda su escuela, cuarta y nueve, chi. ¿Me la juego o pateo? F. Contreras la 316, la puta, la puta, la total, ¿no? dice. El otro día cuando Aaron Donald el hijo de Brunskill, le dio con el casco a otro vato. Dark Suga, dice. Arroba Hilm sí se ve la clase de Troy. Ah, por andar, por andar, se acabó. El otro día cuando Aaron llegó de Borosky y le dio el casco a otro vato, así, Aaron Donald tiene problemas emocionales. Toda la clase de troy Polamaro, el señor Rufanga. Neta que Tonga Tiger está viendo bien cañón. Hills. Dice, arroba dark sugasi. Para mí es el jugador que más me ha sorprendido estos dos partidos. Va a empezar a vender un montón de jerseys, van a ver. El señor Ufanga. Está en un fenómeno y la extensión de contrato Gerard no Rucho. va a tardar. Dice. Alguna llamada controversial de los árbitros que recuerdes de los Niners o de cualquier equipo. Pues la interferencia del Super Bowl. El Super Bowl contra Dark los Suga. Cuervos. No la marcaron. Dice, está evolucionando muy rápido. Mucho, muy rápido el señor Fanga Neta que, híjole Ha sido sorprendente, es el segundo safety mejor rankeado de la NFL Imagínate tú eso Ya estamos hablando de cosas de Cosas toscas y cosas densas Un terreno al que ha sabido utilizar Demeco Ryans Espectacularmente para mí Bien por Demeco Ryans Dice Creo cambiaré mi pedido de mi jersey de lance a Ufanga, jejejeje, je, je, je, la vieja confiable. <risa> pues sí, digo, se vale, ¿no? La neta es que Ufanga está cañón. Gerardo Chu. Dice. Yo de los Niners recuerdo la del holding Abosa en el Super Bowl y la interferencia en final de conferencia a Los Santos. Ah, sí, también esa, ¿no? El holding Abosa fue una cosa de veras la, este, escandalosa. No puedo creer que no la mandaron, neta. O sea, no puedo creer que no la, no la marcaron. Qué triste. Cero miedo, bien. Qué otra, qué otra no marca. Gerarducci sí. dice... Entonces la interferencia a Crafty fue en Super Bowl que por eso casi te rompes la pierna con el sillón. Fue pues la final de la conferencia nacional. Can, can, can. Ahí está, cómo no. Ay, cómo se quitó el bloqueo, cómo me alcanzó, o sea... Casi. y Samuel. Hilms. Dice. Que les dio más coraje, ese holding a bosa o el balón que soltó Tarte contra Rams. mal nah, el Holding Abosa porque era el Super Bowl. La que soltó Tartuzano pues podía habernos eh, puesto una mejor posición, pero tampoco eso aseguraba el partido, ¿no? A mí esa. Dark Sugar dice el holding. Sí. Definitely. Oh, no, no, no, no. no. F Contreras 316 Dice. El holding. Gerardo Chu. Dice. Allá entendí por cierto cuál jugada recuerdas que un jugador haya quedado medio muerto. La que se me viene a la mente ahorita es el golpe del jugador de los gigantes a Montana. Esa también, esa, esa es el jugada que más me ha dolido a mí. Este.. Estábamos a nada de llegar al Super Bowl. Y la neta nos. estuvo muy triste eso. Touchdown, es Contreras 316. Sí. Dice. Todos culpan a Jaquiski Manos de Perro Tart, pero aún quedaba juego y no nos aseguraba nada. De acuerdo, Mief Contreras. Así yo lo veo también. Dark Suga, dice, realmente el problema fue no conseguir el primero y 10. Sí, pues sí también tuvo que ver, pero... Gerardo Chu, dice, esa jugada evitó que los Niners pudieran ser el primer equipo en ser tricampeón. Así es Gerard, Pudíamos haber llegado al Super Bowl y pudimos haber sido el primer equipo tricampeón, pero... No se pudió ¿Cómo saca un pase así? Dice Posiblemente con esa intercepción se motivaba nuestro sonrisitas Colgate guapo de guapos y tenía serie de puntos Híjole, es que hay un montón de cosas que nunca vamos a saber carnal, neta Nunca F Contreras 316 Psh, cánzalo, cánzalo. Dice En el Super Bowl Con casi también estuvimos a un primero y diez Del sexto anillo A un primero y diez De acuerdo F. Contreras 316, dice, es triste y frustrante pensar en What If, para eso está Marvel, Gerardo <risa> Chi, dice, como diría un corrido de Alfredo oliva se lo hubiera ya no existe. Ahí, papá, está ahí. Tercera igual. Tercera igual. Bien. Sí, señor, y pedimos tiempo. Bien. Todavía se puede, todavía se puede. betiski 33. Dice. No, Betisky, ¿cómo estás? Hola. Dark Suga. Dice. Tu marcador para el domingo. San Francisco 24, Denver 17. Gerardo Dice. Cuéntanos sobre cómo ves a los Niners para este juego. Pues ahí está en el canal 49, ver, hermano. Ya vean los jueves, pero yo creo que... Eh, todo va a estar en la En Gerard, la defensiva dice, y en el ataque terrestre Dice ¿Tú crees que puedan ganar fácil o que van a batallar? Hilms, no, se va a batallar Porque dice, los, estamos muy parejos Banda Ramos, 10 muy que muy harían parejos. si llegamos y ganamos Esta SB con Garopolo. Le extienden el contrato O regresamos con Lance en el 2023 Este pues Si llegamos no sé, si lo, si lo ganamos lo firmamos, pero sí, Dice, o sí. ¿Estás en algún fantasy o juegas Survivor? Sí, sí, ¿cómo te va? No, yo no juego este fantasy, hermano. La neta Red es que 33. ha llamado mucho Dice, la atención. ¿Crees que Danny Gray tenga un buen año sin el brazo de Lance? Pues es que se puede explotar de muchas otras formas. ¿Ves tú cómo explotan los Seahawks a Tyler Lockett? Eh, no forzosamente son pases largos, pueden ser trayectorias por atrás de los linebackers, pueden ser eh, dice, trayectorias rápidas. Aparte de Dallas, es otro equipo muchacho, que te caiga mal: los, eh, los Rams, los Gigantes, los Empacadores y, y en cualquier equipo que esté Brady. Dark Suga Dice Fry tendría que aplicar la de los Jacks mm -hmm. F Contreras 316 Dice Y si Brady llegaba Si Brady llegaba Gerarducci, Dice ¿Alguna afición que te caiga mal? A los Seahawks. No me caen mal lo que le sigue. Desde que le aventaron palomitas a Bowman, ya no los trago. A los Vaqueros también. Caen gordos. Bien, bien. Brady llegaba a qué? A los Niners, híjole. Dark Suga. A menos que nos dice, diera el anillo. Arroba no, Gerardo Chudalas. Son odiosos desde pretemporada. Sí, los vaqueros también, sí, son, y aparte son vinos y cojones. Gerardo dice. Ay, le dejé mucho tiempo. Lo hicieron a propósito, ellos, ¿eh? Verdad. Lo hicieron a propósito porque quieren tener la visión gringa de ellos, verdad, sí. La, la gringa, sí. Me hicieron a propósito porque querían tener tiempo y yo comí el anzuelo y anoté. Gerardo Chu. Dice. Por cierto, tú sabes inglés y si es así, como aprendiste? Ah, si sí, yo aprendí inglés. F 316. no voy 316. a decir el nombre porque ni me Dice, patrocinan. Yo odio más es. a los Packers, me enamoré de los Niners en los años de Fargoon. Aprendí en la escuela esta que decía que no te vean la cara de Watt, ahí aprendí inglés. Yo odio más a los Packers, me enamoré de los Niners, es que Favre también era bien calabazota. Neta, o sea, a mí, a mí, a mí, Brett Favre, híjole. Sí me podía revolver el estómago de maneras este, muy épicas, el señor. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bosa! Gerardo Chill Dice: aquí. ¿Tomaste un curso en la escuela mientras estudiabas todo? Silver break No me metí a estudiar eh, un año Dice, que no estudié nada. Los fans año de los yo, Steelers andan bien no intensos nada, con lo de sus QB. ¿Qué puse a estudiar este inglés? ¿Ay, solo? ¿Neta? <risa> Vean eso. Tenían segunda y 18 al señor. F. Contreras 316. Dice. Es que los hace no se bañan. Acereros, pues mira, todo el respeto A la afición de Steeler, pero Luego sí son bien intensos Tal cual como lo dices ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Fred Warner sellando la victoria A los Niners! ¡Sí! Ahí está señores ¿Cómo de que ¡No! Ya vamos a hincarnos, no quiero sorpresitas porque, para cómo anda la máquina, mejor ahí muere. bajo mx Dice. Así le va a interceptar Fred a su viejo amigo. Así F tiene Contreras 360. Dice. Me está cayendo bien gordo la hinchada de los cafés. Le hacen monumentos al acosador. Es que los cafés ya están bien desesperados, ya lo que sea es bueno para ellos, o sea. Lo que quieren es ya por fin ganar algo, porque nomás no. Gerardo Chu. Dice. Se ¿Qué el partido? opinas sobre el caso de Sean Watson? Híjole, yo, yo sí tengo mis, mis, mis. este. Tengo ahí mi opinión, ¿verdad? Mi humilde. Dicen, tengo por ahí mi humilde opinión. Uh, Creo que, creo que al señor de Watson se le fue la lengua, en algún momento se puso muy nena con lo de su contrato y creo que la NFL lo castigó, así lo voy a dejar, yo creo que la NFL fue sobre él, lo tenían en la mira y lo dejaron como antecedente para que nadie más vuelva a ponerse como se puso el señor de Watson. Tantas mujeres de repente de trancazo acusando a un solo hombre, está complicado de creer. No, no digo que no. F. Contreras 316 dice: Dos denuncias puede ser negocio, pero 26 denuncias ya es un patrón. Es que yo creo que 26 denuncias ya es demasiado. Dos denuncias, yo lo podría creer, podría pensar, sí, pues el señor de Sean Watson, quién sabe qué tanto anduvo haciendo. <risa> Pero 26 denuncias Ya es una exageración O sea, es, es tronarlo sí o sí ¿Me entiendes? lo no, así lo veo Pero bueno, señores, ahí está Ahí está el resultado de, de, de, de, de Canal 49, el verdadero, el primero fue Entrenamiento no Para los que estuvieron aquí en Twitch este Pues ya, ahora sí Despedimos, miren qué bonito Balance, 166 por pase 146 por tierra, así tiene que ser Que no se nos desfonde la defensa en el cuarto cuarto Mantenernos fuertes, sólidos Tiene que venir una intercepción al señor Wilson Ya le interceptamos a Fields Ya le interceptamos a, a Jim Smith Hay que interceptarle a Russell Wilson Hay que ir sobre su cabeza Hay que proteger a Jimmy G y vamos a ganar el partido Así lo en un juego cerrado Vamos a ganar por pocos puntos Pero ahí está, le ganamos a los Broncos Aquí en Canal General 49 Ruchy. Y pues Dice, bueno, esperamos que así sea Yo la verdad creo que eso de las demandas Tal vez fue que alguien poderoso en la NFL Lo quiso manchar Eupen no 316. Así. Ofensiva, balanceada, ofensiva balanceada, hermano. Una ofensiva balanceada. Ofensiva balanceada, definitivamente. Ese es, ese es el. el, el eh, esa va a ser la tónica para poder ganar el partido, para que nuestra defensa no esté mucho tiempo dentro del campo. La altura en Denver nos puede matar y nuestra defensa Betisky se la pasa 33. dentro del campo. Y el tanque de oxígeno Dice. no va a rendir. Gominers. GONINERS hermanos despido el transmisión 316 el, el, el... dice jajaja ja, Pablo me parece divertido meter en la misma frase a Wilson y Geno Smith eh, pues son amigos ¿no? Pero bueno, nos vemos el domingo, Dark, espero sube. poder hacer plática dice, pos, por partido porque voy a estar fuera. Iners. pero si llego Alex voy a tratar Yon de ir corriendo siete. y la hacemos dice GONINERS Para hablar de la victoria contra los eh, Broncos de Denver, dice, Denver, señores dice te creo 5 o 6 demandas, pero 26 es exagerado. Es correcto, hermano. Nos vemos ahora mismo 316, en La Plática, los partidos 16, lunes, canal 49. Dice, eh, jueves, chao, no, hablo. lunes, lunes, lunes, podcast y jueves, canal 49. Allá ando en TikTok, señores, ya saben F que, que ya subiendo 316, noticias y esto. Ahí nos vemos. Dice, Pablo, nos vemos, estuvo buena la charla. Estuvo buena, chida la chida charla. Chidas. Gracias por andar aquí en viernes en la dice, noche. Abrazote. Saludos y niners. Saludos y niners.